Sí, que late a esa gente que hace vlog weón, y, y se graba y parece loco en la calle Mentira Y graba los amigos y, y graba los amigos Que vacío Vieron las 4 en la ciudad eh, Empezó el día, 8 y media de la mañana Y... ¿Cuándo apareció eso acá? Eh, me encuentro en BuzzFeed Una noticia importantísima que quiero compartir por con ustedes que... Después de años, Chivasan o Shiba-chan se retira ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Perrito! ¡Perrito se jubila! pipi jipi. Mira está cansado... ¡Perrito cansado! ¡Perrito ¡Oh, cansado! ¿Cómo tienen la misma cara que luego ahora? El perro El perro, mira, cansado Cansado Hugo Hugo Hugo Hugo bibi ¿Cachaste la noticia el perrito? Sí. No, perrito. perrito Perrito Perrito Perrito No, perrito no Está medio flojo el día No tengo mucho que hablar hoy día Voy a quedarme aquí un rato Solo un rato Bueno, sí tengo el logo de PG Mobile en mi computador, pero es porque he trabajado ahí Tengo logos también de Paul Ah, de patineta De Hit Entonces, ninguno auspicia este logo Qué huevo más guapo, weón. Por favor, toma asiento. Oye, disculpa, disculpa, ¿qué pedal hay para el looper? Ah, es, es un Blackstar. Es, Blackstar, es un delay, en realidad, y ah. de, tiene dos canales de loop Buena. Buenas, Buena. Kleine tiene, te entrega la, la cuenta con el número de comensales y con la, la división ya hecha. ¿Y te deja la cuenta clara? Sí. Y la amistad, y intacta. la mitad intacta Chao, me da los. compadre, que estoy bien En verdad espero que eso no sea un edificio Ojalá ¿Vamos? <risa> <risa> Sorry, no me di cuenta Ya, vamos a... No es un almuerzo típico post-carrete, eh, chela, caña pero es el primer día de noviembre que hace solcito, no sé, una ensaladita no cae mal, parece primavera, es como si fuera primavera, tenéis toda la razón Chauro que estamos Gracias Chauro. Chauro, Chauro. qué está Primera vez que la cierra. Primera vez que la cierran. En los 90 había unos unos fideos que se llamaban insalata. Y que eran como redonditos. Entonces, tú le echabas mayonesa, lo hacías con ensalada y en los espacios quedaba la mayonesa. Que es primavera consigo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Vamos acá! ¡Sususus! ¡Chao! niños! ¿Están bien? ¡Chao Sabio! Dios. ¡Sabio! Hoy día va a ir a ver a Pralat. ¿A qué? A Pralanta Porque mañana va a llegar la... ¡Ay no! No No puedo contar eso! Bueno... Ah, tuve, tuve que contar ese pedazo, futuro te está contando algo... Era? A la cata, pero lo tengo que cortar porque no se, los puedo, no se los puedo contar a ustedes Estoy editando el último vlog y está con un ritmo muy muy extraño eh, Está súper raro Están cambiando los vlogs, siento que el otro día me puse a ver los primeros vlogs Tengo una lista que está saliendo aquí arriba Que est están los vlogs ordenados desde el primero hasta el último Este en particular me quedó reforma